Hola, hola, hola, hola, muy buenos días queridos amigos, amigas, amigues Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estés escuchando este video short Este video de esta serie de astrología Este video que si no me equivoco es el número 37 o 38 Ya perdí la cuenta de cuánto llevamos Pero ya vamos a retomar la cuenta de 320 videos que vas a tener a lo largo de todo este año Todos videos de 3 minutos, 3 minutos y medio Creo que el más largo tiene 5 minutos Son todos videos cortos para, qué? para que vayas tomando tus apuntes Y vayas aprendiendo astrología fácilmente Pero además acá en el CAF En el Centro Aprender Astrología Fácilmente Escribimos entre un grupo de participantes del CAF este libro que lo podés comprar en papel entrando a lulu.com o también podés eh, com, eh, pedírmelo, no comprarlo, no pagarlo, pedírmelo gratuitamente en pdf y yo te lo mando. Me lo tenés que pedir a mi email. Eh, bueno, a ver, hoy... Les dije, nos toca la luna en Leo, esa luna de, eh, de las pasiones, esa es la luna en Leo, las pasiones, esa luna histriónica, esa luna que muestra sus sentimientos y los actúa sus sentimientos, sí, porque eso es Leo, acá tenés la luna pasando por el signo de Leo. Y entonces, ahora sí vamos a leer las tres palabras claves para esa luna en el signo de Leo. Son firmes, personas que saben lo que quieren. Sienten mucha confianza, confianza en sí mismo y confianza en los demás. Y son muy, pero muy justos. La justicia es una palabra que define positivamente a una luna en Leo. ¿Cuáles son las tres palabras claves cuando esa luna está en sombra o las sombras de esa luna? La magnanimidad, magnanimidad, me salió la palabra. Eh, lo exagerados en actuar, o sea, lo artísticos. Y la fatuidad. O sea, lo artístico no como algo eh, creativo. Sino como algo negativo en el sentido de exagerar mucho sus sentimientos. Bueno, no soy Luna Leo. Tengo ascendente Leo. Bueno, ya vamos a hablar de los ascendentes. Por ahora estamos hablando de los planetas. Les mando un abrazo enorme. Pero... Los invito a que se sumen a nuestra gran comunidad de Centro Aprender Astrología Fácilmente. Se hagan miembros, es gratuito, eh, no tienen que pagar nada y ahí vamos a poder tener así un feedback entre todos. También ahí tienen un apartado en nuestra página centro aprender astrología centroaprenderastrologiafacilmente.com en el que están todos los astrólogos, astrólogas, astrólogues certificados por este centro, eh, en el que podés mandarles mensaje, eh, averiguar cuál es el valor que cada uno tiene de su consulta y con el que mejor te vibre hacerte hacer. Tu carta natal, tu revolución solar, tu revolución lunar, tus tránsitos diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede hacer con astrología. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana con la luna en Virgo.